Este es el mensaje canalizado del Espíritu Santo para ti. Si tú estás aquí escuchando, no es casualidad. Mantente atento a este gran mensaje para que en tu alma resuene y puedas desbloquear y liberar cualquier situación emocional que no esté alineada con tu conexión más elevada de tu espíritu. Querido hijo, querida hija mía, Trabajaré con tus creencias momento a momento, llevándote paso a paso mientras desenredas tu mente de los muchos falsos conceptos que crees que te mantienen seguro y te hacen feliz. Solo la liberación de estas creencias falsas puede traerte verdadera felicidad y paz duradera. El mundo entero, tal como está establecido, se basa en pérdidas y ganancias, y esto a su vez en los cuerpos. Los cuerpos parecen perder y ganar. Todo el sistema de la libre empresa se basa en la competición, en pérdidas y en ganancias. El mundo entero tal como está, está construido y basado en eso. Y por eso tienes que liberar tu mente de la identificación corporal y volver a esa condición o estado que se llama mente. Esa es la única condición en la que no hay ni pérdidas ni ganancias. Pasemos ahora a la esfera de lo mental. Has oído hablar de los alfileres que se clavan en los muñecos para atraer cosas malas entre comillas hacia otra persona. Parece que se le hace daño a alguien, esta vez de una manera más psíquica, y has oído a gente que dice que alguien les ha averiado la mente o que ha jugado con ella. Piensa solo en la creencia que tiene que haber debajo de todo eso. Hay, una, hay obviamente una creencia en que se puede dañar las mentes, sea con el vudú o con el lavado de cerebro. Hay la idea de que ciertas mentes son vulnerables y otras son dominantes. Parece que las mentes vulnerables pueden ser atacadas. Parece como que el líder o el gurú es el que gana el control. Te dicen que cuerpos más fuertes parecen dominar a cuerpos más débiles. Las grandes corporaciones parecen aniquilar a los pequeños negocios en el sentido físico. En el sentido mental, querido hijo, querida hija, mientras se crea que las pérdidas y las ganancias son posibles, la tranquilidad de espíritu no lo será. Para este único error, en cualquiera de sus so formas, solo hay una corrección. Es imposible perder y creer lo contrario. Esto es un error. Piensa en la idea de pérdida. ¿Pueden las pérdidas venir de Dios? Si todos son ideas, lo cual vamos empezando a entender, la idea de pérdida es una idea del ego. Es una de las piedras angulares del sistema de pensamiento basado en el miedo. Es imposible perder y creer lo contrario. Tú no tienes problemas aunque pienses que los tienes. No podrías pensar que los tienes si los vieras desaparecer uno por uno, independientemente de la magnitud, de la complejidad, del lugar, del tiempo o de cualquier otro atributo que percibas que haga que cada uno de ellos parezca diferente del resto. No pienses que las limitaciones que impones sobre todo lo que puedes ver pueden limitar a Dios en modo alguno. Mientras tus pensamientos se enfoquen en que tú eres cuerpo, esa idea que los seres en la tercera dimensión tienen, aquella dimensión donde la vieja conciencia siempre creyó que unos son victimarios y otras víctimas, unos ganadores y otros perdedores, unos que atacan y otros que son atacados, está siendo desechada en estos momentos y en la nueva conciencia para la que el portal se abrió, y para comprender que somos espíritu y no cuerpo, y que nuestros pensamientos y creencias eran erróneos y totalmente equivocados. Ábrete a soltar las viejas creencias que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma. Este proceso que estás viviendo requiere que vayas ligero momento a momento. Deja esas creencias falsas sobre quién eres, esas personalidades que a poco a poco te fuiste creyendo de ti mismo. Eso que tú no eres y que únicamente te limita a vivirte la magnífica experiencia de tu divinidad y tu potencial. Suelta tu necesidad de querer ser él o la mejor en todo. Esa palabra también es parte del sistema que ya no está funcionando, cuyo único fin es mantenerte en una constante lucha entre lo que tú realmente quieres ser y quién eres en realidad. Gracias, hija mía, por escuchar y decidir amarte. Recuerda que es importante escucharnos es importante que trabajemos juntos el amor es la clave de la conciencia espiritual porque todo lo espiritual todo lo que existe descansa en el amor y es que el amor es dulce amable compasivo tolerante y sin embargo dios es la energía más poderosa la voluntad más poderosa porque él es infinito y no hay nada fuera de él te amamos, hijo mío. Te amamos, hija mía. Estamos aquí para apoyarte.